Nuestras movilizaciones continúan y el señor vicerector, como es debido, hará un ajuste de lo que corresponde en el tema académico. En consideración, ¡muy bien! ¡Ciencias físicas, energía política, docentes! Muy bastante, bastante. ¿A quién no le gustaría perder un semestre esforzándose, haciendo sus trabajitos no para aprobar la materia y terminar de una vez la carrera? No sé, no entiendo, me estoy aburriendo en mi casa. Me hace frío, ya no salgo y solo escucho música y he venido a ver. Llamo a la, al teléfono de la carrera nadie contesta. Nosotros tenemos que seguir, no podemos claudicar Ahí mismo se ve, hasta mis propios compañeros se dan de cuenta que los administrativos, docentes Ahí pues de la secretaria, tiene su secretaria auxiliar y el sueldo corre ahí, ¿no? Y, por ejemplo, para mi carrera, que es ingeniería civil, hasta ahorita no nos dan, pues, nuestro propio bloque, nuestro propio casita, como se dice, ¿no? Y ahí se va perdiendo el dinero y no estamos tan de acuerdo. Lo que se ha hecho a los docentes es dosificar las materias. No están tan, eh, tan desfasados en el tema de avance de materias. Sabemos como docentes dónde se puede, dónde se puede dosificar cada materia, cada asignatura. Sí, antes de entrar las, a, a, a, la, a estas medidas de presión, a estas eh, movilizaciones, sabíamos que esto iba a ocurrir. La economía estudiantes. estudiantes! ¡Torra, torra, torra! Compañeros, en este momento, Juan Diego Morales hay